Señores, en las bullas del día, hoy tenemos otra demanda de Alessandra FBP Ahora contra los dueños del circo, mira qué hermosura de mujer Dios la bendiga y la proteja siempre Ahora es con, dos, con estas dos muchachas de, de los dueños del circo Que bailan todo lo merengue Señores, ¿eh? todo lo merengue Alessandra Hactu demanda a los dueños del circo pide 5 millones de indemnización, señores. Según supo más VIP, la influencer Alessandra Hactu, se querelló contra los presentadores del espacio de dueños del circo, Enrique Crespo, Nancy Medrano y Ali David, de los cuales demandó una indemnización de 5 millones de pesos. De acuerdo a la querella a la que tuvo acceso este portal Hactu, ha tenido que soportar una campaña sistemática de ataques injuriosos y afirmaciones difamatorias en su contra de parte de los cirqueros. La influencia y modelo ha tenido que tolerar términos como Robocop, sin cerebro, plástica, transforme, dama de compañía, banal, superficial, psicópata, entre otros calificativos que lo veo muy mal eso, porque ella es una dama. La demanda es por difamación e injuria contenida en el artículo en artículo 22 de la ley 53-07 y sobre crímenes y delitos de alta tecnología, por lo que el monto de los daños materiales y perjuicios sufridos por la creyente señora Alessandra Hactu, antigua esposa de Moza La Para, se estima en 5 millones de pesos con la posibilidad de aumentar el monto en el curso de la fase de investigación señores estos caballeros se han dado la tarea de siempre eh, estar arremetiendo no importa que sean mujeres ellos no les paran a eso ellos porque son amanerados y son homosexuales piensan que se pueden poner en calidad de mujer también los dueños del circo se han visto envueltos mucho, en demasiados casos ya hay que poner, la justicia tiene que ponerle una, un stop a estas niñas, de los dueños del circo, que por favor, eh, la tienen harta, popularmente hablando, harta la tiene la pobre Alessandra, eh, usando calificativos usando supuestamente, según Alessandra, eh, hasta Facebook, falso y de todo, para arremeter contra ella y en todos los lados, pero también recordamos que, que ella tiene otro juicio, ¿verdad, Vialona? Con, con, con este, ¿cómo que se llama? Con Enrique Crespo. Tiene ella otra vuelta también, que está en juicio. Eh, esta muchacha no tiene doliente. Yo creo que ella se debe orientar más, no sé, ignorar también en parte a, a, a, a estos cirqueros, que ese es su trabajo, ese es su trabajo, difamar y, y, y, y difamar, difamar, perdón. <risa> difamar a, a, a las figuras públicas, pero a, ahora parece que se pasan de la raya con Alessandra. ¿Eh? 5 millones, quiere ella. es foto más bonita de ella que la queremos ver. Por favor, a producción. ¿Eh? Le han dicho hasta Robocop, pero esa muchacha se ve bien. ¿Sí o no, Tony? Se ve muy bien, ella, elegante. ¿Eh? Nuestro amigo Tony está por aquí. Nos dice que sí, que se ve muy elegante. Esta muchacha, yo creo que después de ese divorcio, ella debió coger también una pausa, porque baila en todas, en todas, un sonido totalmente único que tiene ella. Pero ahora tiene la razón, porque la tienen harta, esos eso homosexuales tan que, que suelen. Ráfaga, ráfaga, ráfaga y ráfaga, señores. Esperemos en Dios que lleguen a un acuerdo, porque 5 millones son 5 millones. 5 millones, da, da, da más se ve la política. ¡Ey, cuidado! Nada más se ve en los videos de la política, los 5 millones. ¡Cuidado! ¡Ey, cuidado! Me están haciendo señas aquí, ¡Eh! Hey. <risa>